se chingó la pila del termo aquí va ayer precisamente que que se salía de Nogales que ya lo regresaron vacío lo eché a jalar no pues ¿cuál? la pantalla se empezó a a parpadear ya le cheque no la pinche pila toda panzona a chingar a su madre y aquí donde voy a cargar voy a lavar el termo por dentro que queda mamelón el de test que todavía no se seca pues voy a tener, ya, ya quité la piel del tracto conecté al termo para que se seque echarlo a, jalar, echarlo a jalar a 25 grados Fahrenheit para que se pueda secar porque según ya ya está el cargamento pues bueno, anda. Puras pinches payasadas, dijo el bigotes de vinagrón. <risa> Todavía está húmedo. Y pues bueno. Déjenme, termino de... de hacer la maniobra porque ya me quiero vivir, aquí es un chingo de calor y un chingo de tierra también ahora después vamos ¿no? allá ya, ya lleguenle. Ay, ni veo Ay, cosa pinche madre Fíjense Es la temperatura en la que está en, en el interior Y es la temperatura en la que estaba fijado Con los mangos Nos vamos a fijar a 25 grados Fahrenheit